Segundo, que hay municipios en alerta naranja y alerta roja y se va a sostener esa alerta hasta que no bajen las aguas de los principales ríos de Bolivia. Dos municipios en el departamento de Potosí se declararon en emergencia a raíz de los fenómenos naturales. La cartera de defensa está a la espera que se presenten las declaratorias. La emergencia se mantiene en el país. No se ha lamentado ninguna... Muerte de nadie, pero sí hay una cantidad significativa de eh, cultivos afectados. Y bueno, ya estamos alcanzando las 17.500 familias afectadas en todo el país. A la fecha suman 17.500 familias afectadas por los fenómenos naturales. Se registraron nueve fallecidos. 40 municipios en emergencia y 30 en zonas de desastre. Durante el fin de semana, siete personas fueron rescatadas en la localidad de Songo. Estas se encuentran fuera de peligro. Gracias a nuestra Fuerza Aérea, los helicópteros que se han destinado allá, esas siete personas han llegado aquí a La Paz sin, sin novedad. Y eh, hemos estado atendiendo, junto con el gobernador Juan Carlos Cejas en Potosí, varios municipios que han sido afectados por desbordes de ríos.